Hola a todos, este es mi nuevo tutorial. Mi nombre es Jonathan, esto es Gross Beat Producciones, y bueno, más o menos ya estuvieron viendo en la presentación del video un adelanto de lo que del proceso de cómo hacer para crecer en Instagram. Es, eh, tampoco es tan así como lo vieron en el video Tiene un, todo un porqué, hay una explicación atrás de eso Así que bueno, justamente este video es para eso Nada, si no te suscribiste a mi canal Te invito a que te suscribas, actives la campanita Para que YouTube te notifique justamente cuando yo suba un nuevo video Y no te pierdas los próximos videos Donde te voy a informar muchísimas cosas más Así que bueno eh, les voy a contar más o menos una pequeña breve historia de cómo yo inicié en lo que es el como diseño y animación mi negocio actual yo vivo de esto trabajo de esto eh, y bueno más o menos empezó así yo hace un año y cuatro meses atrás eh, no tenía un solo peso partido de la mitad de bolsillo literal le estoy diciendo sincero eh, mi viejo trabajaba. Tra sí, trabajaba porque esto tiempo pasado. Trabajaba en una tornería. Y bueno, cosas cotidianas de. cada dos. cada dos por tres se repetía esta situación. donde el jefe no le podía pagar. porque a los clientes suyos no les pagaban por adelantado. Se, atras se atrasaban con los pagos. Y bueno, todo eso repercutía eh, en el bolsillo de mi papá cosa que yo estaba viviendo con él, por situaciones ajenas, o sea, problemas que yo venía acumulando, por, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Que creo yo que tenemos todos tenemos problemas. Y, bueno, eh, es como que los problemas de los demás a veces se nos tornan nuestros y nuestros problemas se tornan de los demás. Es como un ida y vuelta, ¿no? Y a veces... Eh, queremos ayudar a nuestros familiares y no podemos por la situación en la que estamos o viceversa, ellos nos quieren ayudar y no pueden porque la situación en la que están no se las permite, entonces bueno, se generan muchos problemas y bueno eh, conflictos, discusiones, mal humor, bueno y así puedo estar dándole ejemplos miles. Pero bueno, no los quiero aburrir con mis historias. Simplemente a lo que voy es que yo, a partir de todo eso, la cabeza me explotó un día. Y dije, basta, no quiero más esto. Quiero emprender, quiero ser algo, quiero hacer lo que me gusta hacer. Quiero eh, darle para adelante, ¿no? Básicamente mi cabeza por lo menos estaba enfocada en eso. Un objetivo. ¿Cuál era? Salir de ahí. Salir de esa situación y poder ayudar de alguna manera, a quienes me rodeaban, ¿no? Entonces, agarré, vendí un pantalón que tenía guardado, ¿no? Ropa que me habían regalado, qué sé yo que no usaba, y dije, voy a vender este pantalón, total, después recupero, me compro otro, otro pantalón nuevo, en fin. Lo que menos pensaba era en el pantalón que me habían regalado, simplemente era hacer plata porque sabía que ahí, en las redes sociales, aplicando esto, iba a funcionar sin tener resultados yo ya sabía ya estaba visionando lo que iba a suceder eso es estar seguro bueno primer condimento para el éxito es eso estar seguro de lo que vas a hacer y hacerlo básicamente tenés que poner en acción eso que tenés porque todos tenemos ideas pero si vos no la pones en acción no va no va a suceder nada entonces la idea ya la tenía las ganas y todo ya la tenía lo que me faltaba era plata entonces dije bueno ¿Cómo puedo hacer? No, pido prestado, no, no, nadie tiene, todos tienen problemas. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo que sea necesario para tener plata. Agarré, vendí un pantalón. Eh, yo estaba no había desayunado, eh, tenía hambre, mi viejo no había cobrado. Eh, bueno, todo un problema. Entonces agarré, vendí ese pantalón y eh, con esa plata agarré eh, invertí en publicidad. Cargué plata en Facebook, ¿no? Eso también les voy a enseñar cómo cargar plata en Facebook, cómo vincular Facebook con Instagram. Tienen que tener una cuenta en Instagram también. Re... Yo después les voy a explicar todo eso, cómo hacer. No se preocupen, no, no le tengan miedo a la tecnología. Al contrario, tienen que... Es facilísimo, te juro, te aseguro que esto es re fácil. No es eh, armar una no estás armando una bomba nuclear ni nada de eso. Simplemente es hacerte una cuenta, vincularla una con otra, cargar plata y ponerte a trabajar. Básicamente es eso. Pero ojo, todo eso te lo voy a explicar en mis próximos tutoriales. Así que bueno, con, con, le sigo contando el tema de la, la, la mini anécdota ¿no? de cómo empezó todo. Y fue eso. Básicamente vendí un pantalón. E invertí creo que 600 pesos, cargué. Era una publicidad muy chica, monto chico, ¿no? No, no es recomendable cargar poquita plata. Pero bueno, en fin, de alguna manera arranqué. Creo que cargué 600 pesos. Entre un impuesto y otro se te sacan un impuesto, obviamente, el, el, el IVA y qué sé yo. Bueno, no me enfoqué en el gasto ese directamente. Dije, bueno, lo tengo que hacer, no importa cuánto me, me cobren. Listo. Creo que de 600, 400 me quedaron para la publicidad. Estoy hablando de hace un año y cuatro meses atrás, más o menos, que empecé con esto. Y, nada, eh, me empezó a... Tuve que esperar, creo que 24 horas para que me lo aprueben. Y, bueno, al otro día, recién ahí, me, me llega una notificación de que mi publicidad ya estaba en curso. O sea, que ya estaba se estaba mostrando, ¿no? Que, que la gente la podía ver. Bueno. Cuando empezaron a ver mi publicidad, me empezaron a hacer consultas. Hola, ¿cómo estás? Explícame cómo era. Yo en ese entonces había muchas cosas que no, no sabía hacerlas. O sea, era como que estaba experimentando con mi propio negocio, ¿no? Vas aprendiendo, vas puliendo todos esos detalles que al mismo tiempo te va dando experiencia. Y, te, y vos solo te vas a ir dando cuenta qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer cómo hacerlo, cómo mejorar. Bueno, vos vas ajustando tus, tus cosas, no? Eso lo vas a deducir vos con tu negocio. Yo te puedo dar tips obviamente de cómo hice para mejorar y Puede que seguramente te van a servir porque esto aplica para muchos negocios. Lo que yo hice aplica para muchos negocios, no es para mí solo porque yo soy diseñador y animador. No, no tiene nada que ver esto. Esto aplica para cualquier rubro, sea que tengas, no sé, que te dediques al catering, a pulir autos, a lavarlos, a hacer albañil, pintor, masajista, pedicura, lo que sea que quiera hacer. Esto aplica para cualquier negocio, está buenísimo. Pero tenés que entender cómo hacerlas. En fin, nada, puse acción, me empezó, me empezaron a consultar, empecé a pasar presupuesto, yo cobraba en ese entonces, hace un año y cuatro meses atrás, cobraba todo barato, baratísimo, ¿no? A comparación, no estaba muy al tanto de los precios que se manejaban ahí afuera en el mercado del diseño y la animación, no tenía ni idea Sí, cada tanto me decían Che, me parece que estás cobrando re barato eh, Los mismos clientes me decían Che, mirá que le estás, estás regalando tu trabajo Pero bueno, vos fijate que sé yo. Siempre me tiraban consejos Pero yo, viste Sí, sí, sí, está bien En fin, no, no supe escuchar es, Ese es otro, otro, otro punto importante Hay que saber escuchar Bueno, cuestión que yo Estaba seguro de lo que yo estaba haciendo Entonces dije, bueno, lo voy a seguir haciendo igual En fin, siguió Todo siguió Y en, yo les juro ...que hace un año y cuatro meses atrás tenía 84 seguidores en Instagram... ...84, así como escuchan... ...esos 84 seguidores los junté en un año y medio más o menos... ...¿por qué? Porque nunca le di bola a Instagram... ...me creé una cuenta que tuvo un nombre en principio... ...después lo cambié le puse Grosby Producciones... ...como se llama hoy actualmente... ...y quedó... ...tuve una, una idea de ser productor musical en algún momento... ...porque estaba con, con todo eso de la música... Y por una cosa u otra no se dio. ¿no? Problemas ajenos a mí. Que no me, que me impidieron proyectar en mis sueños, ¿no? mis metas. Y tuve que abandonarlas. Pero el nombre de Grossbeat Producciones ya viene hace años. Entonces la idea siempre estuvo. La meta, la, la, el propósito siempre estuvo. Pero bueno, nada que ver. Yo antes de ser diseñador y animador, era tatuador. Me dedicaba al tatuaje. Vivía del tatuaje, pero tampoco lo supe administrar. Eh, esa es otra historia que en otro video se lo voy a contar por si no se va a hacer muy largo Pero bueno, más o menos ya vienen sabiendo que hice anteriormente a esto eh, Les sigo contando eh, Nada, me empecé a ver que los clientes me compraban Empecé a facturar Ahí ya me empecé a tomar el gustito Y como les decía, tenía 84 seguidores en Instagram Y solamente el hecho de aplicar y repetir O sea, ser constante con esto de la publicidad a mí me explotó la mente porque empecé a sacar cuentas en mi cabeza empezó a sacar cuentas ¿no? de cuánto podía facturar en una semana en 15 días, en un mes en dos meses, en cinco meses y mi cabeza explotó de cosas, me puse me re... o sea, mis propios resultados me motivaron a seguir apostando a la publicidad, a seguir haciendo cosas y bueno esto me llega a la conclusión de que en una sola semana Logré de pasar de 84 seguidores a 1000 seguidores de forma orgánica, de forma natural. Gente que veía lo que yo hacía, gente que allá afuera que necesita diseño y animación. Me consultaban, me ponían a seguir y me compraban. Así fue el primer, la primera semana, solamente una semana. Esto fue incrementando, obviamente yo fui aumentando la, el monto de publicidad, pero fui Haciendo la publicidad cada vez, no seguida, sino eh, dos veces por semana. Después pasó a una por semana y es más o menos yo mantengo eso hasta el día de hoy. no Una publicidad a veces hago dos, pero esto depende cómo vienen mis gastos, ¿no? mis cuentas, mis necesidades. Eso lo puedes manejar vos. Yo te puedo dar consejos de cómo hacer para no gastar mucha planta en presupuesto de publicidad. Y tener como. tenés que ser tu propio... Contador, por así decirlo, ¿no? Administrador. O sea, te, no, no puedes poner una persona que lleve tus cuentas porque puede que esté preparado esa persona haya estudiado para eso, lógicamente que sí, pero nadie va a saber mejor que vos cómo hacer y emprender tu negocio, porque vos sabés, vos tenés un ritmo de vida, vos sabés... ¿Qué días te vas a levantar temprano y qué días no? Entonces, por más que vos pongas a un contador al lado tuyo y te diga No, vos tenés que gastar en menos en estas cosas, más acá Y él te puede dar consejos Pero no te puede de decir a vos cómo manejarte en tu vida ¿ta? Es, un, es como una especie de consejero, nada más Como lo soy yo ahora en este video Yo te puedo sugerir, aconsejar, pero no obligarte a hacer tal cosa eso va a depender pura y exclusivamente de vos. Entonces, nada. Esta anécdota, espero que te sirva a vos como motivación a que los próximos videos te quedes, te suscribas, dale like. De esa es la mejor manera de ayudarme a mí. ¿Sabes cómo es? Dándole like a este video. Nada más. Y si querés dejarme alguna pregunta, consulta, alguna duda que tengas respecto a esto que estoy hablando, ¿no? O me contás cómo fue tu experiencia. Si es verdad, si te sentís identificado con esto que yo estoy contando, cómo empezó tu negocio, lo podés contar brevemente acá, en este video. Está bueno porque mucha gente va a estar leyendo esos comentarios y, y se van a dar cuenta que yo no estoy inventando nada, que se trata de eso, de activar, de tomar decisiones y de ponerlas en acción, ¿no? Básicamente, porque de nada sirve. Yo, to, yo escucho muchas personas que hablan de motivación. De estar motivado para hacer tal cosa, ¿no? Llevar a cabo una idea, un sueño, una meta. Pero de nada sirve estar motivado si no se es disciplinado. Disciplinado viene de la mano con la constancia. O sea, son, es una palabra que viene por ahí, ¿no? Tiene que ser constante en algo. Si vos, cada dos por tres, te agarra la pachorra, ¿no? y tiras la toalla, todo lo que vos, todo lo que vos construiste se derrumba en dos segundos. Entonces. Tenés que ser disciplinado en algo. Después voy a hablar sobre la disciplina, qué es y cómo lograr la motivación. Eso es muy importante. Pero bueno, todo eso lo voy a hablar en otro video. Bueno, yo en este video te voy a contar más o menos eh, lo que vieron al principio del video. Donde yo muestro cómo voy eliminando seguidores, cuentas truchas en mi cuenta de Instagram. Yo hace... Bueno, como les decía, yo... Este crecimiento que tengo hoy actualmente lo vengo haciendo, en, lo hice en realidad en un año y cuatro meses. no Si entran a mi Instagram, acá les voy a mostrar en pantalla, fíjense, no le dan la bolilla a las fotos, sino a estos números. Fíjense que tengo 935 publicaciones. Hay gente que tiene muchas más, hay gente que tiene poquitas, po 30, 15, 20, qué sé yo. Bueno, cada uno es, es muy variado ese número. Pero fíjense acá, seguidores, 37.500 eh, seguidores, ¿no? Básicamente. Pero estos no son reales y se los digo. ¿Por qué? Yo hace más o menos aproximadamente dos meses, si no me equivoco. Porque no, la verdad que no me puse a pensar, che, ¿hace cuánto que compré esto? Pero sí, es, es verdad, compré seguidores, un pack de seguidores, nada más. No visualizaciones, ni likes, ni suscriptores en YouTube, nada de eso, todas esas porquerías, no. Compré seguidores en Instagram. ¿Pero para qué los compré? No era para vender humo y hacerle creer a los nuevos seguidores o a los que ya me seguían que yo crecí. No. Simplemente antes de comprarlo, yo ya era consciente de que lo mejor es crecer orgánicamente. O sea, crecer naturalmente. La palabra orgánica viene de la palabra natural. Un crecimiento natural. De que la gente llegó a tu Instagram porque hay algo que haces o brindás. ¿Qué les gusta? ¿no? Ya sea lo que hagas. Puede ser que no vendas nada, pero sos una persona, una influencer, ¿no? que, que habla de algún tipo de contenido, cosas graciosas, comediante, qué sé yo. Puedes hacer o inclusive mostrar tu vida, ¿no? que eso a mucha gente le gusta, ver lo que hace el otro, opinar, cambiar, qué sé yo, formas de pensar. Puedes hacer muchas cosas en, en las redes sociales. Lo puedes utilizar para muchas cosas. Pero bueno, en este caso yo la uso para trabajar. Y de vez en cuando muestro mis cosas, mis logros, eh, lo que compré, eh, qué hice para, con, para ganármelo, con, eh, qué, con quién me saqué fotos, con quién trabajé. O sea, voy mostrando un poco de todo, ¿no? Porque me gusta hacer de todo un poco. Y voy mostrándole a la gente, la gente que me sigue, todos mis logros, ¿no? Básicamente, no es solamente para... O sea, no, queda mal que diga esto. No es para refregarle a las personas lo, mis logros. Y decir, uy, mira lo que logré, uy, mira, yo hice esto y vos no, no, no es para eso. Que desde ya, lo explico así porque hay mucha gente ahí del otro lado, que por ahí uno al no conocer, eso es una cosa muy importante que tiene que entender, que si vos no conocés a la otra persona, la que está del otro lado de la pantalla, de esta pantalla que hay ahora entre nosotros, vos no podés opinar. Tenés que pensar en frío, que vos no conocés, vos no me conocés a mí, yo no te conozco a vos. Vos no conoces a la otra persona. Entonces vos no podés, porque se te cruzó algo por la cabeza, escupirlo, escribir, mover los deditos y escribir lo que se te ocurre. Porque no conoces a la otra persona. Entonces primero, antes de opinar algo, te aconsejo, te sugiero que no lo hagas. Que te lo guardes. Guárdate ese comentario. A mí me llegan muchos comentarios. Yo digo, bueno, hay mucha gente que le dice haters, gente que fracasada, frustrada. Es verdad. Es verdad, eso eso lo reconozco, que es verdad, que es así. Gente que no tiene nada que hacer, gente que en vez de estar fijándose cómo puede mejorar en su negocio, se fija en lo que hace el otro. Y eso es estar invirtiendo su tiempo en los demás. Y por eso, ese es el motivo el, por el cual no le funciona su negocio. Si vos sos una persona, esto tenés que ser sincero con vos mismo, si vos sos una persona que vive opinando sobre lo demás, lo que hace el otro, qué es lo que dice, qué es lo que se calla, qué es lo que no hace, y estás todo el día tiqui tiki tiki escribiendo en el teclado lo que aconsejando y que esto que el otro, lo único que estás haciendo ahí es perder tu tiempo, básicamente. Y lo que yo siempre digo es que el tiempo es lo que va, más vale en la vida, no es la plata, es el tiempo. Entonces, en, partiendo de ahí, yo lo que te sugiero es que dejes de escribir pavadas en, en, en los comentarios de en los trabajos, fotos, videos de otras personas y te enfoques en vos. ¿Qué es lo que vos no estás haciendo que el otro sí? Y ahí te vas a responder muchas preguntas del por qué vos no creces como la, las demás personas. Ahí está el punto. Estás perdiendo tu tiempo en cosas innecesarias. Que tranquilamente las podés invertir, ese tiempo lo podés invertir en vos. Regalándote cosas. Regalándote ese tiempo para vos, para aprender algo nuevo. Como en este caso estás escuchándome a mí este video. Bien ahí. Excelente lo que estás haciendo. Es una un paso a seguir, un paso adelante. En fin, voy a resumir todo esto. Eh, y como les decía, yo compré un pack de seguidores. Yo tenía más o menos, había llegado a los 10.000 seguidores. Y gracias a ese crecimiento dije, voy a demostrar, como ya llegué a los 10.000... Voy a demostrar a muchas personas que el tener seguidores... Me empezaron a, a, a enchufar, no sé, de golpe el porrazo. Es como que, no sé, creo que empecé a hacer ruido. Porque esto es así. Cuando uno empieza a hacer ruido, ¿viste? Empiezas a, a meterte en la boca de las demás personas. Cuando eso sucede, quiere decir que estás haciendo bien las cosas. O sea, otro, otro consejo. Si vos ves que te estás llenando de haters personas frustradas que no tienen nada que hacer como lo que estábamos hablando recién de gente que está al dope y escribe lo primero que se le cruza por la cabeza significa que estás haciendo bien las cosas, o sea que estás haciendo ruido, si estás haciendo ruido porque estás bien, vas por buen camino eso es una buena señal de que tu negocio está funcionando, primer paso primer punto, que tengas en cuenta tomalo, lo que te estoy diciendo tomalo, porque es así Ahora, preocúpate cuando no pase nada Preocúpate cuando no, nadie te escribe nada Nadie te bardea, nadie te, no, ni, nadie te aconseja nada es, Algo está mal Entonces, nada Ten en cuenta esto, que cuando más ruido haces Más te van a criticar Y si más te critican, es porque vas por buen camino A mí me pasó eso y me di cuenta Que llegué a los 10.000 seguidores Y me empezaron a bardear un montón de personas ¿Y saben cuáles son esas personas? Personas, colegas Que hacen lo mismo que yo Diseñadores, animadores todo lo que yo hago, muchos me empezaron a criticar. No que tu flyer, miren acá está, acá hay uno de los tantos que dice. No que tu flyer tiene muchos colores, que no tiene estructura, que, que es grotesco, que esto, que el otro. Se fijan en los errores de ortografía. Me equivoqué un par de veces en la B larga, B corta o la SC, ¿viste? La, la, la típica que uno se puede llegar a equivocar. Se creen que son diseñadores, son perfectos, viste, que no se pueden equivocar, ellos son perfectos. Entonces de ahí vienen los comentarios y me dan la razón, todo lo que te expliqué recién. ¿no? que pierden tiempo fijándose en los errores de los demás. Ahora vos, vos les enseñas, eh, no sé, yo a veces me lo hago a propósito, me equivoco a propósito en los textos, pero es una estrategia para que esta es otra, anótalo, es una estrategia para generar comentarios en esa publicación. Se llama clickbait, no, en, en, en la jerga del marketing digital, una de las estrategias es generar una confusión o generar que te comenten en esa publicación para que el algoritmo aumente a favor tuyo y se posicione miren qué fácil o sea a veces uno escupe lo, lo primero que se le cruza por la cabeza pero sin entender el por qué lo hace la otra persona yo a veces lo hago a propósito para generar este tipo de comentarios, ¿no? Interacción, aumentar la interacción. Esto lo aplican muchas personas que son inteligentes. Por eso a veces yo lo que digo es, eh, no hay que ser solamente eh, eh, forzarse, estar motivado, sino trabajar inteligentemente. Eso es muy importante. Así que bueno, también te voy a... Hablar sobre este tipo de cosas, cómo desarrollar más la lógica, qué tipo de tareas hacer para que tu lógica se desarrolle mucho más rápido que el resto de las personas. Y esto es una herramienta fundamental para el crecimiento tuyo de tu negocio y que aumentes tus ventas, llames más la atención y que todo te funcione y todos los planetas se alineen a tu favor. Básicamente se resume en eso. Es muy importante y es necesario tener en cuenta eso, desarrollar la lógica. Eh, así que bueno. Nada, te puedo estar hablando hasta mañana, ¿no? Pero trato de no ser tan aburrido con este tipo de contenidos. Pero bueno, esto, este es creo yo que va a ser mi primer video, ¿no? Introdu, introducción sería, capítulo 1, ¿no? Vamos a ponerle así, capítulo 1, así que ya está. Este es el capítulo 1. Eh, bueno, acá puse contar una breve historia de. Yo tengo acá una, una hoja, te estoy leyendo la hoja de, de lo, que, lo que escribí antes de empezar el video tutorial. Dice, 4. Paso 4. Mostrar pasos a seguir. Bueno, les voy a repetir acá. Voy a poner play en este video, cual, el que vieron al principio del video. Bueno, fíjense, yo lo que estoy haciendo es eliminar seguidores. Fíjense que acá, donde yo hago un movimiento con el mouse, dice 37.600 37, seguidores. Ahí está. Fíjense que voy borreando, borreando, borrando, eliminando seguidores. Pero fíjense lo que hago. Si prestan atención, yo pongo eliminar, aprieto eliminar, aprieto eliminar de vuelta. Y fíjense que aparece un... un ahí lo señalé con el dedo. Donde, vamos a poner de vuelta, vamos a repetir el paso. Donde, una vez que elimino, aparece un mensajito que dice eliminando, eliminado. Cuando desaparece, sigo con otro eh, seguidor y lo elimino nuevamente. O sea, a otro, ¿no? Obviamente. Pero tengo que esperar, ustedes tienen que esperar a que ese cartelito desaparezca. ¿Por qué? Ah, les paso a explicar. Voy a poner pausa. Si ustedes, vamos a suponer, bueno, justo le puse pausa. Ahí. Vamos a suponer que ustedes apretan eliminar cuando este cartelito no desapareció. Y ustedes hacen este paso más rápido, porque no tienen ganas de esperar, ¿no? Porque por lo general uno no tiene paciencia y empieza a eliminar rápido, ¿viste? Yo les explico que tienen que eliminar seguidores para aumentar sus, sus estadísticas y ustedes van a empezar, tiki, tiki, eliminar, eliminar, eliminar. No saben cuántos pueden eliminar por día, por hora, por semana, y empiezan se empiezan a motivar ahí que tienen que eliminar, ta, ta, ta. no le dan el debido tiempo, ¿no? a esto que le estoy explicando y entonces lo que hacen es darle a entender al algoritmo de Instagram, en este caso porque estamos hablando de Instagram, puede ser en Facebook, puede ser en YouTube, puede ser en otra red social pero estamos hablando de Instagram si ustedes no le dan el debido tiempo al, a las acciones en este caso la acción sería apretar el botón eliminar, esperar a que el, el, el botoncito este que aparece en pantalla que dice eliminado, desaparezca si ustedes no esperan y eliminan otro lo que el algoritmo detecta el algoritmo es un aparato un sistema una programación de instagram que le indica qué cuentas de cada persona está haciendo las cosas mal no que está infringiendo las normas de la comunidad entonces lo que hace es darle estadísticas negativas avisarle a zuckerberg no, a zuckerberg, ¿no? es que está ahí mirando lo que hace cada persona no son, es una máquina que se encarga de detectar este tipo de acciones, ¿no? Que están mal, que están en contra de las normas. Entonces, si te detecta vos haciendo este tipo de cosas, seguramente te bloquee la cuenta por un día. O puede que te deje usarla, pero cuando vos querés contestar mensaje por cuidado no te deja. O justo promocionaste una publicidad y vos ves que los resultados no, nadie, te, nadie te pregunta nada. Seguramente es porque vos no hiciste lo que debías hacer, hiciste mal las cosas... Entonces te bloqueó la publicidad por ese día y ese presupuesto lo perdés. Entonces no puedes patalear porque echa la, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como quien dice, hay normas, en cada red social hay normas de comunidad. Entonces tenés que leerlas, pero nadie se va a tomar el tiempo de leer todo este tipo de cosas porque es un choclo re largo que ni yo la leí, así que... Pero bueno, vos decís te preguntarás, che, ¿y de dónde sacaste esa idea de que hay que hacer esto? porque ya lo probé, o sea, yo hago pruebas con mi, me han bloqueado, por eso les digo, me han bloqueado la cuenta después fui haciendo otras pruebas dejé pasar 24 horas volví a repetir el paso pero con menos cantidad y fui viendo cuántas personas se pueden eliminar por día después por hora y así sucesivamente, todo eso te lo voy a decir en el próximo video, así que Suscríbete, activa la campanita, dale like Dejame alguna pregunta ahí en los comentarios Eso me ayuda a posicionar este video Así que nada, pero básicamente Una de las cosas que debes saber Es esta Que de nada sirve Comprar seguidores, truchos ¿Por qué? Porque son cuentas Inactivas, o sea, por más que te diga Esa persona, no, son cuentas reales Que las personas publican, comentan Te dan, te siguen, te... Es mentira, son cuentas de personas, sí, son de personas porque alguien lo creó, pero no son personas reales, o sea, no son, no es la dueña de esa cuenta, es una persona que creó un montón de cuentas con un programa, que las administra, las gestiona y lo que hace es meterlas en un programa para que cuando vos pagues un pack de seguidores, suscriptores, like visualizaciones y todo ese tipo de cosas, este programa trabaja automáticamente y, y está programado de tal manera para que el algoritmo de Instagram, en este caso Instagram, estamos hablando de Instagram, no lo detecte, porque si no te bloquearían la cuenta. Para que eso no suceda, hay un estudio atrás de todo esto, cuáles serían, cada cuánto te pueden seguir y todo ese tipo de cosas. Lo mismo que te estoy diciendo acá, cada cuánto podés eliminar una persona, estamos aplicando la misma estrategia de, de, de este programa, ¿no? de estos bots. Pero en este caso no vas a hacer un bots, vendrías a hacer una especie de bots, pero en este caso lo vas a hacer vos. Manualmente. Entendiendo lo que te expliqué acá de recién. Es que no tenés que aplicar eliminar seguido. Tenés que darle tiempo a que aparezca este cartelito que dice eliminado. Tenés que esperar a que se desaparezca. Y luego seguir con otro. Eliminar. Pero vos decís. Tu pregunta seguramente va a ser. Che, ¿y cómo sé yo? Que la persona que estoy eliminando es una persona activa o inactiva. Es muy fácil. entras a la cuenta, obviamente te lleva tiempo, ¿no? Pero si vos sos consciente de que compraste un pack de mil seguidores, diez mil seguidores, son diez mil seguidores que tenés que eliminar. O decís, pero no tengo tiempo para hacer eso. Bueno, yo tampoco tengo tiempo, pero sin embargo lo hago igual. Todos los días elimino una cierta cantidad de personas. No te voy a decir cuántas en este video, te lo voy a decir en el próximo video. Te voy a decir cuántas personas podés eliminar por día, por hora, cada cuánto lo debes hacer a esto y vas a ver, es más, lo podés ver vos mismo. ¿Cómo? Siguiéndome en Instagram, podés ver vos mismo las estadísticas mías, ¿no? Porque son de mi cuenta. Yo casi todos los días hago captura de pantalla de mis estadísticas y te muestro a vos con resultados reales. Acá no vendo humo ni chuku, como le dicen, Cuchu, chucu, chucu, sin chucu. Acá trabajamos sin chucu. Ahí está. Ahora se habla así. Acá en Argentina se dice eso. Sin chucu. Eh, vas a ver con resultados reales de forma natural cómo yo, como mi cuenta crece. Gracias a mi trabajo, obviamente. Y también te voy a explicar cómo hacer para cargar plata en tu cuenta de Facebook, cómo vincular tu cuenta de Facebook con Instagram, cómo crear una publicidad que le llegue a la gente y sea efectiva, cómo formularla las preguntas y un montón de estrategias más que te van a hacer que tu negocio explote. Así, literal te lo digo. Si no me crees, quédate, suscribite, míralo. Si no te querés suscribir, no le querés dar like, no querés dejar comentarios, no lo hagas. No estás obligado a hacerlo. Pero te aseguro de que todo esto que te estoy diciendo no es venta de humo, como hacen muchos. Así que nada, gente. Y esto también va para esas personas que venden seguidores y suscriptores. Y yo sé que eso lo hacen porque necesitan plata en sus bolsillos. Porque quieren crecer, quieren tener algo. Quieren... No sé, quizás la, la plata esa la necesiten para ayudar a algún familiar, amigo, lo que sea. O bien, no sé, quieren tener plata para dice joda. Está bárbaro quieren plata para gastar obviamente bueno yo a esas personas que están haciendo esto que venden seguidores y no saben lo que están haciendo lo único que están haciendo es complicarle el crecimiento natural a esas personas y no so, no saben de esto porque el que está arriba ya saben de quién hablo los que están arriba haciendo esto no les dicen a usted no les explican che eh, miren que si le vendemos seguidores a las personas le estamos cagando el negocio. No les van a decir eso. No les van a explicar esto. Entonces, ustedes lo único que le dicen es, si vos me vendés mil seguidores, te vas a llevar, eh, no sé, 40 centavos por cada seguidor que me, me vendés. Y yo te, si me compras mil seguidores, yo te doy tanta plata. Listo. Y ustedes lo único que tienen que hacer es utilizar, crear una cuenta falsa con pocos seguidores. Se ponen un poco de seguidores en su propia cuenta. Eh, le hacen creer a la gente que son eh, profesionales en el tema Vendir, eso es vender humo o sea, decir que sos profesional en el marketing en el SEO, que son unos genios en las ventas, eso acá en Argentina y en cualquier parte del mundo es vender humo eso no es ser profesional así que gente, ustedes van a sacar sus propias conclusiones ¿quieren crecer realmente? orgánicamente, naturalmente quieren realmente crecer gracias a su talento no al talento de los demás, a su talento, entonces suscríbete y estás en el lugar correcto, así que nada gente nos vemos en el próximo video y en el próximo video seguramente te voy a decir cuántas personas puedes eliminar por día por hora y un montón de cosas más, así que nada gente, se vienen nuevos tutoriales de diseño, animación edición de video Producción musical, filmación, fotografía, eh, bueno, cómo montar una computadora, cómo arreglar cosas en la computadora cuando se te borra algún archivo, cómo recuperar configuraciones y miles de cosas más. Nos vemos, gente. Chau.